el día de hoy vamos a ver cuáles fueron realmente las columnas que sostienen el día de hoy Canamich después de 2.5 años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo así es de que no te pierdas hasta el final y suscríbete en el canal hola emprendedores y emprendedoras canábicas bienvenidos a su vídeo podcast diario de negocios cannabis y política es un espacio en el cual estás encontrando todos los días las mejores noticias los mejores tips ...y todo lo relevante a esta naciente industria legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de Cooperativa Canamich... ...la primer cooperativa legalmente constituida en este país. Vamos a hablar de esta parte 3 de Así Fundé Canamich... ...para que tú puedas también llevar a cabo un proyecto... ...y veas en qué tuve tropiezos y en qué tuve muchos aciertos. Todo esto lo vamos a estar eh, viendo todos los comentarios los voy a responder hasta el final, vamos a durar como 7 minutos del tema y después vamos a entrar directamente a comentarios, todas las dudas, todas las preguntas, todas las sugerencias que quieres hacer déjalas aquí abajo en los comentarios y vamos a arrancar con esta tercera parte de Así Funde Canemich pues vamos a hacer un resumen de la primera y segunda parte para comenzar donde la primera parte pues la parte startup, la parte donde comenzamos sin nada donde comenzamos en un café, donde comenzamos... Eh, ni siquiera teníamos para rentar una oficina, no teníamos para eh, rentar una sala de juntas, ni mucho menos como la que tenemos acá el día de hoy, ¿no? El, el día de hoy nuestra sala de juntas es de primera, está súper bella nuestra sala de juntas que tenemos. Y fue muy difícil porque realmente cuando empiezas en un proyecto, el que sea, por lo regular la gente es escéptica, no te cree eh, y, y aún más le pones el factor cannabis... Que está muy mal visto en nuestra sociedad. Estamos hablando que desde mi mamá, mis amigos, mis tíos, todo el mundo me habló de qué onda, cómo que te vas a meter a eso del canal. Ya les expliqué que era el cáñamo y, y, y fue cambiando. Entonces empezamos de cero, de menos cero, porque ni siquiera teníamos cero, teníamos, hasta debíamos, yo creo. Y esa es la primera parte de cómo realmente cannabis surge como una startup, como una pequeña empresa eh, de alto potencial de crecimiento. Entonces, esa fue la primera parte. En la segunda parte les hablé que deben de generar un equipo de seres humanos. En la segunda parte les dije, si tú tienes un proyecto en la mente, si tú tienes un proyecto a lo mejor ya más avanzado en escrito, pero no lo has llevado a la realidad, tienes el síndrome del sopilote extringido, que planea, planea, planea, planea, planea, planea, planea, planea, planea, planea, planea y nada de obrar. Entonces... Eso fue la segunda parte donde les dije de que deben involucrar más humanos. Nosotros contamos con un gran equipo. Estamos con el licenciado Mendoza al frente de la parte legal. Eh, auxiliándonos también eh, el líder empresarial Gil Morelos, que nos ha auxiliado en muchísimas cosas, desde tener unas ruedas de prensa, de tener lugares donde tener asambleas. ¿sí? Entonces, eh, es, un, es un conjunto de habilidades que se deben de administrar en cooperativa. Está Jorge Mendoza, que es también el director de proyectos con cáñamo industrial de Cooperativa Canamich. Está también el licenciado eh, Tinoco, que está en la parte de los contratos eh, y algunas otras cosas de investigación. Eh, estuvo por ahí participando en una propuesta de decreto de ley. Doctor Kevin también está en la parte todo de, de, de, de investigación de cannabis medicinal. De hecho, él estrenó este año de. Este, el ciclo de conferencias gratuitas que vamos a dar, recuerden todos los jueves del año va a haber una conferencia completamente gratuita sobre cannabis medicinal, sobre la parte recreativa, sobre los derechos humanos, sobre la parte legal, cada jueves vamos a ir cambiando de tema y van a ser varios ponentes los que van a estar cada jueves en este... Canamich eh, eh, Plan de Educación que estamos ya a nivel internacional entonces esa fue la segunda parte fue donde todo eh, si no tienes humanos, si no tienes más gente en tu proyecto realmente tu proyecto no existe tienes que colaborar con universidades con institutos, tienes que colaborar con, con otras ciudades como eh, todos los que están aquí escribiendo los mensajes al final voy a leer los mensajes y vamos a comenzar con esta tercera parte de Así Fundé Canamich, recuerden que en marzo Sara la venta el libro de Así Fundé Canamich donde vamos a detallar paso a paso cómo fue que fuimos fundando esta gran empresa el día de hoy y recuerda suscribirte. Eh, uno de los factores determinantes para que nosotros tuviéramos éxito fue adoptar el modelo de negocios Startup o Startup, como le mencionan algunos, y, y en específico el Startup Nation, de, que se desarrolló, eh, en los últimos 30 años en el estado de israel un ecosistema emprendedor gigantesco y te dan pues una metodología de cómo lograron ellos sin recursos naturales rodeados de enemigos en estado constante de guerra este, siendo muy poquitos porque aparte es una población muy pequeña en israel para los que viven en méxico israel es como el tamaño de hidalgo este, es pequeño en comparación pues con nuestro país y, y realmente siempre estaban en guerra. Entonces desarrollaron una metodología que se llama Startup Nation o el país de las Startups o la nación de las Startups. Se convirtió Israel y esa metodología adoptamos aquí en México, en Canamich. La metodología Startup Nation, o sea, la, la metodología de la nación de las Startups. Entonces ahorita nosotros en Canamich hemos estado creando una plataforma gigantesca en la que hay socios como César Ruiz de San Luis como Quique, que espero que te mejores. Quique, porfa, ahí dio positivo a COVID, pero... Bueno. Eh, también eh, socios que nos están desde Mérida hasta Tijuana. Todos estamos colaborando en este gran proyecto y todos estamos bajo ese modelo del startup. O sea, de que no necesitamos grandes cantidades de dinero para comenzar determinados proyectos. Si un proyecto es exitoso, pues a ese proyecto se le invierte. No, no estamos experimentando en grande y arriesgándonos en grande. Estamos experimentando en corto y fracasando en corto y rápido. O sea, para ver qué sí funciona, qué no funciona. Entonces, este, ya las cosas que sí funcionan, pues se van implementando. Pero realmente, si ustedes quieren desarrollar esta metodología, metodología Startup Nation de Israelí, compren un libro que se llama este, Startup Nation, así precisamente, Startup Nation, donde habla sobre todo este desarrollo como tú puedes implementar en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu carrera universitaria, en tu proyecto de vida, cómo puedes implementar esas estrategias y esas técnicas que se usaron en, en, en los principios desde la Fundación de Israel hasta la actualidad, y cómo puedes crecer en 2.5 años, pues lo que hemos crecido nosotros en Granamich también, ¿no? Entonces, ahorita voy a leer todos los mensajes de los que están escribiendo. Recuerden suscribirse a, aquí al canal, si no están suscritos todavía, les mando eh, esa invitación a que se suscriban ok, entonces, ¿quieren saber qué es lo más importante? lo más, más, más importante que vamos a estar hablando en estos pues, días que quedan de enero o que van de enero y lo más importante es que se suscriban, ¿sí? porque si no se suscriben no les van a llegar las notificaciones que den seguir, que den like no les van a llegar las notificaciones de cuando yo doy like Yo doy likes todos los días, ¿sí? Ayer tuvimos unas reuniones ejecutivas en Canamich todo el día. No, me, no lo pude transmitir, pero todos los demás días hemos transmitido. Y, y vamos a transmitir todos los días. Entonces, si ustedes quieren ver cuáles son todas esas metodologías que hemos usado, vamos a irlas dando en cada video, en cada video. ¿Por qué? Porque pues nosotros ya estamos creciendo, ya vamos en determinada etapa y podemos compartir esas herramientas. Con demás emprendedores entusiastas del cannabis también que hay en nuestro país. Eh, también la parte legal hay que, hay que tenerla muy bien observada. Hay que tener, este... Vamos a estar dando, recuerden, cada jueves el Plan Nacional... Perdón, Plan Internacional de Educación Canamich, donde... O oh, Canamich Learning, donde todos los eh, cursos van a ser completamente gratuitos, ¿sí? Eh, gastronomía canábica, introducción a lo legal de, de, de toda la legislación que está viendo en México y e internacional, de derechos humanos, va a haber conferencias gratuitas de autocultivo, muchísimos estén atentos a los de autocultivo, va a haber conferencias gratuitas, este, pues la cuestión de los amparos, va a haber conferencias gratuitas de negocios, yo voy a dar las de negocios eh, principalmente, va a haber conferencias gratuitas cada jueves del año, cada jueves del año, no vamos a parar, no vamos a descansar, y suscríbanse aquí y a las redes de Canamich, por favor, porque tenemos este Plan Internacional de Educación, donde cada, cada jueves vamos a dar un curso gratuito de diferentes disciplinas en torno a la legalización del cannabis. Entonces, si tú quieres especializarte, imagínate, el año tiene cincuenta y tantos jueves, entonces va a haber como 54 cursos gratuitos este año en Canamich. ¿sí? Entonces, estén atentos, acaba de pasar el jueves pasado, que se llamó Curiosidades del CBD, como por el doctor eh, médico canadico Kevin, que es aquí socio también de nuestra cooperativa, y, y pues le fue muy bien en, en las views, se compartió muchísimo, estuvo por Zoom también, entonces estén atentos cada jueves. Ya que tienes esta metodología, esta metodología del Startup Nation se llama palos y piedras, o sea, si tienes palos y piedras para comenzar un proyecto, es como si estás en una guerra, si tienes palos y piedras para comenzar una guerra, pues comienzas con palos y piedras para defenderte mientras consigues un machete, un arma de fuego, pero mientras tienes que comenzar con lo que hay, porque hay mucha gente que se queda esperando y esperando y esperando el momento oportuno, cuando tenga toda la inversión completa, cuando tienen que dar ese salto de fe, eso es lo que hicimos nosotros, dar ese salto de fe realmente, y aventarnos y adentrarnos completamente, trabajar las 24 horas, en Canamich, trabajar los 7 días de la semana, los 365 días del año, los últimos dos años y medio no he tenido vacaciones, los últimos dos años y medio me he dedicado religiosamente a la dirección y administración de Canamich. Entonces, no es casualidad también lo bien que nos va, por, porque pues es mucho trabajo el que está detrás, y yo solo soy uno de más de 100 personas trabajando todos los días en diferentes trincheras En diferentes estados de la república y en diferentes países del mundo Estamos trabajando muy duro con cannabis porque nuestra misión es global Nuestra misión número uno es sustituir el petróleo, ¿sí? los productos Ustedes saben que el cáñamo industrial, todos los usos, su ropa, su camiseta su gel para peinarse, su champú, su jabón, todo puede ser sustituido con cáñamo, con hemp. Es un superalimento. Puedes construir con hemp. Puedes, este, es un alimento también para ganado. Eh, tiene es fitoremediador de los suelos. Entonces tiene una infinidad de aplicaciones el cáñamo. Que realmente ese es nuestro principal objetivo: dejar de usar petróleo. Sí, voy a pedir aquí los de las redes sociales, si están viendo el video, Jenny, que, que es una parte indispensable de esta empresa, que se, que se ponga en marcha el hashtag sustituto del petróleo, por favor, y vamos a darle duro al hashtag sustituto del petróleo. Hay que los seres humanos, esto lo dijo Shimon Pérez, los seres humanos sabemos que sigue saliendo, si escarbamos, sale, sigue saliendo petróleo debajo de la tierra, pero todos los seres humanos civilizados, entendidos y, y conscientes de lo que está pasando, pues sabemos que debemos de dejar de usar el petróleo por el bien de todos. Entonces, el cáñamo es esa gran opción. Esa es nuestra principal misión en Canamich, eh, volvernos un sustituto del petróleo. Y, y realmente pues, lo estamos logrando poco a poco. Somos pioneros también en esta industria junto con mucha gente más de otras asociaciones, movimientos, activistas. Hay más personas que, que, que lo están haciendo... Este, en, en México y les mando saludos vamos, vamos a los mensajes ¿eh? que ya, ya van varios y no No he leído los mensajes hashtag cáñamo sustituto del petróleo y aquí no escribió Mira, vamos, vamos. eso dice Morela Casas, Michoacán, Morelia Michoacán presente abrazo a mi ciudad natal Buen día hermano, dice Jesús González Mi querido Popoca Maliguan Saludos de Tijuana Por favor, vean aquí los videos que tengo En esta página, en este canal Suscríbanse primero, acuérdense de suscribirse Y vean Tengo un video con Popoca Maliwan Donde él explica todo lo que está haciendo él En California, con Ponte la Verde Allá en, en Baja California es su, su movimiento canárico de Baja California Que encabeza nuestro buen amigo Popoca Maliwan. Te mando un gran abrazo Dice, éxito, gracias, gracias, gracias, hermanito, o poca Nuestro querido César Ruiz de San Luis Potosí, un abrazo. Saludos siempre pendientes en Radio Ganja. Invitamos a la entrevista, claro, con mucho gusto, Dante Quiroga, con mucho gusto... Escríbeme acá un mensaje privado y hacemos una entrevista cuando gusten. Estamos en completa disposición de colaboración. Te mando un fuerte abrazo, Dante Quiroga. Vamos a seguir leyendo. Javier G. Tapia, Alejandro Sánchez. Te etiquetaron, Alejandro Sánchez. Espero estés viendo el video porque te etiquetaron. Eh, Big AB o Big A. Saludos, un abrazo. Dante Quiroga, saludos Pablo, saludos desde Radio Ganja, a todos, saludos a Radio Ganja, un gran abrazo desde Pablo Luna, desde el canal de Pablo Luna, les mando un gran abrazo y saludos, reciban todos saludos desde Radio Ganja. Jesús González, buenos sumos, hermano, hermanos, dice. Estoy buscando con quién acercarme, soy nuevo en esto, pero me interesa la parte del negocio. Sigue los lives, todos los días estamos dando esa orientación. Escríbeme de qué estado me escribes, si escribes, si eres de aquí de México, de qué estado o de qué parte eres. Estimado Vic. Carlos Flores. Hashtag Pablo Luna. Gracias, Carlos Flores. Dani M.P. Saludos. Saludos desde España. Un saludo hasta España. Por allá nos han mandado mensajes ya de Madrid, de Barcelona. Un gran saludo. Que también allá está durísimo lo del cáñamo, ¿no? Allá, a ver, allí los que están de España, díganos cómo va lo del cáñamo allá en España. Yo tengo datos de que va muy bien por allá, ¿no? Lo del cáñamo. Raúl García, García Lara. Ah, caray, tienes tres apellidos o te llamas también García. O así nada más lo pusiste en el Face ¿no? Dice, saludos de Oriental Puebla. duro y adelante. Hashtag cáñamo sustituto del petróleo. Ahí está. Esta, debemos de sustituir el petróleo, el enemigo número uno de toda la humanidad es el petróleo, debemos de empezar a dejar, a buscar sustituirlo con nuevas fuentes, pero deberíamos también hacer un hashtag que dijera hashtag petróleo enemigo de la humanidad. El cáñamo, dice Jesús González, dice, ayudaría mucho la tierra de Uruapan, que está dañada, buenísima información mi Pablo. Sí, el cáñamo sirve para la fitorremediación, de hecho hay varios socios de Canamich que van a utilizarlo, porque ya tienen tierras, no sé técnicamente cómo se diga César, si me puedes decir cómo se llama esa tierra, pero yo, que están muertas, que ya no puede sembrar nada ahí, se va a empezar a hacer esos cultivos experimentales de fitorremediación, porque se utilizó en Chernóbil, en Chernobyl cuando fue el desastre nuclear y, y, y utilizaron cáñamo. Hay todo un estudio en el que se basó el licenciado Tinoco para hacer una propuesta de decreto de ley. Hay un Canamich en Torreón. En Torreón hay unos socios de Canamich este, que, que están trabajando muy arduamente. Por ahí vamos a empezar a tener eh, trabajo en, en, en Canamich Torreón. Entonces, contáctame, mi estimado Vic. <coughs> Saludos desde Puebla, dice Malverde On Fire, dice más cáñamo menos plástico, así es amigos, hay que sustituir el petróleo, es el enemigo del mundo. Soy de Torreón, ¿tienes gente acá? Si sí, tenemos gente allá, escríbeme por acá que eres de Torreón y por ahí te van a facilitar más información. Yo tengo un proyecto así, para dejar el petróleo, chingón eh, todas las personas que estén trabajando en erradicar el uso del petróleo de algún modo Contáctenme Esa prácticamente es como una misión de vida Entonces ahorita lo estamos haciendo muy duro Muy bien con Canamich <coughs> Si ya no tienen más preguntas Recuerden que toda la información del video Viene en los primeros 7 minutos 8 minutos Ya después vienen preguntas y respuestas Y estar hablando en vivo, saludando A toda la banda, Radio Ganja A, a España, a todo, todo mundo que se conectó El día de hoy y Pues creo que ya no llegan más preguntas Nos vemos mañana Ya saben, entre 4 y 5 pm Tiempo del centro de México José Luis Cacique Rey, ya Reyes Me notificó Facebook Uy, Facebook, te los atrasaste Facebook, o oh, hay muchos likes ahorita Com Vic, comunícate aquí a mi A mi mensajería privada Aquí de la página, por favor Dice, yo digo que el, enem que el enemigo es la sobreexplotación y el mal uso del petróleo Saludos Amigo Pablo, ok Sí, sí, sí, sí pero ya estamos en tiempos extras, estamos en un momento Esto hubiera sido bien hace 100 años, ¿no? Que, se que empezaron a hacerse los primeros usos del petróleo Pero ahorita ya estamos en una extrema urgencia O sea, sí sí es la sobreexplotación y el mal uso que se hace y efectivamente es lo que estamos haciendo. Estamos sobreexplotando el petróleo y dándole un mal uso. Entonces, con el cáñamo, producimos cuatro veces más oxígeno, remediamos los suelos y obtenemos material para poder sustituir una infinidad de productos y lograr ser un verdadero sustituto del petróleo. Hasta bioenergía. ¿Ya es hora de un mundo verde? Pues sí, y, y esto no está en mano de políticos está en nuestras manos, amigos. Yo no soy político, no soy nada por el estilo, no estoy en ningún partido. Y, y realmente esto lo debemos de hacer nosotros. Ustedes pueden ayudarme compartiendo este video. Invitando a la gente que todos los días se conecte entre 4 y 5 pm. No, no, depende cómo es el tráfico en mi ciudad. Estamos transmitiendo todos los días. Todos los días las preguntas que tengan, la, los comentarios, vamos a estarlo respondiendo. Yo personalmente, Pablo Luna, presidente fundador de Cooperativa Canamich, les voy a estar diciendo cómo fundamos Canamich, cómo lo hicimos paso a paso y cómo puedes, lo más importante, cómo puedes tú hacerle también para que puedas emprender tus proyectos. No, no tiene que ser necesariamente del cannabis, ¿no? Pero nosotros estamos en el cáñamo y vamos a estar compartiendo toda esta información. No te vayas, dice Recuerda, José Luis que Reyes, que tenemos una reunión pendiente para la última semana de enero, ¿eh? Va a ser una... Convoqué a mi equipo para escuchar tu propuesta. Convoqué a mi equipo nuclear de toma de decisiones en Canamich. Y esta propuesta sale de aquí, de los videos, ¿eh? Aquí Luis que va siguiendo la, la, la, las páginas, la, la, la, la, los likes que estoy haciendo todos los días... Y miren, ya eh, voy a convocar al equipo de, de Canamich, el equipo nuclear, a la comisión ejecutiva, para checar la propuesta de nuestro amigo José Luis Cacique Reyes de siembra tu casa. ¿Sí? De cómo podemos acabar eh, con los sin casa, la gente que no tiene casa o que, que, que... con el proyecto de él a lo que entiendo es que vamos a poder, con determinada cantidad de cáñamo, construir una casa. Entonces... Imagínate, ¿no? Está genial ese... Ya, ya escribo aquí, hashtag siembra tu casa. Eh, bueno, somos mi Pablo y gracias por compartir, dice Jesús González. Aquí estamos a la orden todos los días. Dice Vic, el cannabis fue prohibido por los beneficios que ofrece. Pues sí. ¡Oh! Ya llevamos 22 minutos. ¡Wow! Pensé que llevábamos menos. Como ahora se ha habido un poquito más de mensajes, quiera, ¿quiera preguntar algo? ¿no? porque luego ya, digo, ya me voy a desconectar, ahí nos vemos porque ya no hay preguntas y ya. Este, mañana va a haber un tema muy importante. Vamos a hablar del de cáñamo como sustituto del petróleo precisamente. Por eso ya estoy mencionando mucho del sustituto del petróleo. Y dice los permisos para foráneos. ¿Cómo para foráneos? ¿Para extranjeros? ¿O cómo va a estar ahí? A ver, explícate un poquito, ¿no? Una pregunta... Pablo, ahora echa bien. ¿Cómo se hace para los permisos? Más bien ahí ya nos contactamos contigo, Vic. Y lo vamos viendo realmente cuáles son tus requerimientos. Y vamos. ¿Fumas marihuana? Sí. Claro, fue... Mi primer contacto con, con el cannabis fue... Cuando tenía 25 años. Ahorita tengo 35, llevo 10 años. Wow, pensé que era poquito, ¿no? Pero... Y realmente lo usé como una forma terapéutica, porque yo estaba pasando por una crisis muy horrible. Imagínate todo lo que había hecho toda mi vida. Lo perdí en menos de un mes. este Mi casa, mi carro mis negocios todo, o sea, de quedar casi casi en la completa calle si no fuera por la buena voluntad de mi familia y, y comencé a fumar y empecé a pensar de una forma muy distinta los negocios, Com empecé a, a, a pues a ver el mundo de una perspectiva muy diferente, la, la verdad y lo usé de un modo no recreativo, porque recreativo pues es que estás con tus compas y rola el gallo también lo he hecho pues, ¿no? rola la guama y estás lo hago más bien como algo terapéutico y bajo supervisión médica también y, y realmente me cambió la vida completa y absolutamente ¿sí? entonces por eso me dedico a esto todo el día toda la noche porque a partir del año 2012 me cambió completamente pues todo mi universo Dice, yo no fumo, consumo en tintura y es maravilloso. Se los recomiendo y también la empezás a consumir hasta los 36 por un problema de insomnio. Órale. Entonces aquí no se recomienda ni no se recomienda. Aquí cada quien, todo el mundo tiene un libro albedrío y cada quien sabe lo que hace. Aquí no se recomienda nada. Este... Pero era una respuesta de una pregunta, entonces es válida. Dice, ¿ya hay dependencias que tienen contemplado apoyo para iniciativas canábicas y empezar a materializar? ¿No? No, no las hay, ni siquiera la legislación está lo suficientemente madura en México. Nosotros estamos comenzando, por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con institutos que apoyan a la microempresa, pero obviamente no debes estar relacionado con ningún producto con THC porque lamentablemente todavía es ilegal en México. Entonces, si tú tienes productos con un porcentaje arriba de THC, ¿ves? arriba del 3%, no se, no se puede comercializar absolutamente nada. No se puede hacer ningún negocio. No puedes bajar ningún recurso. ¿Sí? Entonces, sí está todavía difícil en esa parte. Pero no hay dependencias. Y si las hay, no creo que vayan a hacer un buen trabajo, ¿eh? Yo creo que debemos nosotros aquí, por medio de esta comunidad, ir haciendo feedback, irnos retroalimentando todos. Porque, pues, yo no soy el todo, lo sé. O sea, a mí me está yendo bien con Canamich. A, a todos nuestros socios y a mí me está yendo muy bien. Entonces, aquí podemos estar haciendo ese feedback todos los días. Me estoy conectando. Voy a procurar conectarme a las 4.20 para que sea más simbólico, ¿no? Pero bueno, 4.20 del tiempo del centro de México. Ya en Tijuana pues son como las 2.20, en Los Ángeles también. En, eh, pues así. Y, y aunque empiece a haber dependencias, pues te aseguro que no van a saber ni siquiera lo que están haciendo. Van a tardar mucho en adaptarse. Eh, yo creo que nosotros como ciudadanos organizados somos los que debemos generar esas sinergias esos apoyos entre nosotros mismos y así lo hemos hecho eh, en Canamich Entonces, si tienes algún proyecto compártelo, si es muy privado pues no lo compartas, no, no pasa nada pero aquí podemos irnos retroalimentando todos los días gracias por tu respuesta amigo dice Malverde On Fire Totalmente de acuerdo, fue lo mismo. Creo el máximo de THC es el 1%, sí creo que es el 1 al 3%, no estoy seguro, lo voy a investigar con, con nuestro departamento legal para que nos lo aclare. Pero sí, o sea, no se esperan a que el gobierno vaya a hacer algo, Esa, no, no, a mí no me gusta no me, depender de... Si va a haber apoyos, vengan a su reino, hágase tu voluntad. Pero si... yo creo que van a estar muy inexpertos, si de por sí, por ejemplo, existen las dependencias para apoyar a la pequeña industria y no hay pequeña industria, o sea, existen la, las dependencias para apoyar a la cultura en México, hasta hay Secretaría de Cultura y todo, y no hay cultura en nuestro país, entonces, realmente si va a haber dependencias que van a apoyar a los emprendedores canábicos, no creo, la verdad, que hagan un buen trabajo. Espero estar equivocado, que después alguien ponga este video para ridiculizarme y que sí hagan un buen trabajo, pero estoy casi seguro que no. Pero no sé, no, hay que quitarnos sé, esa cultura paternalista de si va a ser, no, no, no, nosotros debemos de tener ese para ese atrevimiento de hacer las cosas y sobre todo el atrevimiento de organizar a las personas. Para eso son estos espacios, para apoyarnos, claro, todos los días vamos a estar aquí Platicando directamente Y tengo mucho más socios, quiero hacer un live con César Ruiz ¿Por aquí anda César? Ma oh, ma mañana, ma ah, pues mañana vamos a hablar de cáñamo, César es experto en cáñamo Y ya hacemos la, la transmisión y él se puede conectar aquí mismo en esta transmisión Está en la pantalla dividida, él está ya en San Luis y yo estoy acá en México En, en Michoacán, perdón Dice, es sobre textiles nuevos, ya que la industria textil es la, que más, la más contaminante. Nosotros estamos trabajando eso, también mi estimado Iñakis. Estamos trabajando eso con la industria textil, vamos a, a desarrollar por ahí un proyecto. Con que no empiece el gobierno a lucrar con el cáñamo en cuestión de permisos y así. No, pues eso es más que obvio O sea, no están Legislando por una necesidad Del pueblo realmente La legislación pues es claramente Para acaparar impuestos De todo, de licencias, de permisos De venta Y, y hay formas legales Y de comenzar a trabajar con cáñamo ¿eh? so, Simplemente Es complicado pero no es imposible. Dice... No esperar sentados a que pasen nuestras ideas. Hay que tomar acción para que pasen. Esa es la actitud, cabrón. ¿eh? A ver si no me... a ver si Facebook o YouTube no me dicen algo por decir, cabrón. Pero si vamos a estar sentados viendo que pase el mundo, esperando a los legisladores, esperando a que pues, el mundo llegue y se lo comen, ¿no? Y a otros. Necesitamos pararnos... Como lo propone aquí José Luis Cacique Reyes, yo todos los días veo publicaciones de José Luis Cacique Reyes con el hashtag este, y, de otro, y de otro tipo de publicaciones de siembra tu casa. Entonces, si él tuviera la idea hace un año ¿no? y, y hubiera visto que es bien difícil, que no hay permisos, que, que, está, que está muy complicado y se hubiera desanimado en marzo del año pasado y hubiera dejado de publicar, pues hubiera dejado prácticamente de existir en los medios sociales y a lo mejor su idea se hubiera quedado por ahí abajo, porque ya ven que todos los días hay contenido nuevo. Y, y no, o sea, en este canal de Pablo Luna presenta que por Facebook y todas las redes llegamos este, a 25 millones de personas. Yo ya lo estoy promocionando todos los días: Siembra tu casa, hashtag Siembra tu casa. Entonces, busquen el hashtag Siembra tu casa y él está materializando una idea, ¿sí? no está esperándose, sino que, órale, yo todos los días me meto al live de Pablo y ahí comento mi proyecto, y, y aquí en el mismo live, alguien más puede estar interesado en su proyecto, y decirle, ¿qué onda José Luis que Reyes? Yo te di que publicaste ahí con Pablo Luna, que traes un proyecto de siembra a tu casa, ¿qué hay que hacer? Yo estoy en lado, y esa sinergia hay que empezar a aprovechar. Hay que empezar a aprovechar estos espacios, porque casi todos los movimientos canábicos y las marcas que están habiendo, se dedican a promocionar sus productos, nadie quiere ayudar realmente a la comunidad, nadie quiere decirles cómo está la cómo está la machaca como decimos acá. Gracias Pablo por compartir la idea, dice José Luis. César. Dice, saludos mi estimado Pablo a darle para adelante, mi buen. Para atrás ni la gorra, saludos dice, bro, Jerzaín Carrillo, un gran amigo nuestro acá también que estuvimos conviviendo con César Ruiz cuando vino en Noviembre, órale, mira, Omar Godínez ya puso ahí hashtag Siembra tu casa, ¿sí? Y, y, y esa idea de hashtag Siembra tu casa es ni es mía, es de José, y aquí se promueve, ¿sí? En esta comunidad, gracias hermano por esa idea. Y ya se está generando una sinergia en este equipo, en este grupo, en esta comunidad de Pablo Luna, donde pues ya se están compartiendo los hashtags. Entonces, si tienen un proyecto, con cáñamo principalmente, lo aquí, y aquí todos los días lo mencionamos, porque todos los días es live, y los lives se quedan aquí grabados, en, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas se quedan grabados, y entran a verlos, y se siguen reproduciendo, y la gente los vuelve a ver, y vuelve a escuchar su marca, y dice, ah, acabamos, Pablo Luna la está promocionando ahí gratis, y ahorita estamos en una época que debemos de hacer comunidad, que debemos de ayudarnos mutuamente, porque la competencia no es entre ustedes, ni entre nosotros, sino vienen muchas empresas de fuera. Entonces. En Canamich vamos a estarle dando con todo. Todos los días señores. Todos los días vamos a estar dando contenido de valor. Y van a resolver sus preguntas así. Como aquí en el chat. Suscríbanse. Wow. Llegamos más de media hora. Los que se quedan más de media hora es porque de verdad les late este pedo. Entonces les voy a promocionar algo. Que voy a sacar mi libro en marzo. Se llama Así fundé Canamich. Esta es, la, es una parte de lo que estoy diciendo aquí, pero va a venir en escrito. Todas las anécdotas, desde cómo me conocí con Jorge, que es uno de los fundadores, con Mariano, que es otro de los... somos tres fundadores. Cómo fue que nació la idea de Canamich, cómo fue que hicimos todo eso. Voy a sacar el libro. Y es como un manual también, porque te va dando tips de, de negocio, de cómo relacionarte más, de cómo buscar ayuda en tu municipio. Con los gobiernos, o sea, de cómo estarte vinculando con legisladores. Todo, todo ese manual va a venir en mi libro, Así fundé Canamich. Dice, Vic, soy especialista en energías renovables y puedo apoyarlos en alguna idea que gusten. Soy ingeniero mecánico dispuesto a ayudar en estos proyectos. ¡Aleluya! Ya empezaron a salir los proyectos. Es lo que estoy buscando con este espacio de, de los lives. Mi tiempo es muy limitado, en el día tengo una agenda muy, muy, muy apretada. Estoy tratando de llegar aquí a la oficina cuatro y media, 4, pueda procurar empezar, 4.20 los lives. Pero tengo de 4 a 6 porque a las cinco y media más o menos, cinco y media, 5.45, tengo una reunión por Zoom, pero to todos los días también, todos los días. y Pero todos los días le estoy dedicando mucho, la verdad. Hay mucha gente que quiere hablar conmigo, muchísima gente. Se los juro, mi WhatsApp, está llegue y llegue mensajes y mensajes, afortunadamente, pues a esto me dedico. Pero miren mis ojeras, no, no me alcanzan las horas del día. Este, y son cosas que no se pueden delegar, porque son cosas muy nuevas, son cosas... No es como una empresa normal, si me voy a entender. Tenemos que dedicarle mucho tiempo nosotros los fundadores. O yo como presidente y fundador. Y, y realmente hay gente que quiere verme a mí presencialmente en la oficina. O, o, o, o, y es casi imposible. Entonces, este espacio es para eso. Este espacio es para que yo, yo pueda platicar con todos ustedes. Y puedan sacar todas las dudas de, de lo legal, de, del cáñamo. Si tienen un proyecto... Eh, Dice, podrías dar información sobre dónde será el jueves lo de derechos humanos canábicos Va a ser aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, en las instalaciones de Canamich Todos los jueves vamos a transmitir en vivo Y también se van a agregar otros estados de la república que están afiliados con Canamich A dar también conferencias presenciales Vamos a comenzar en Texcoco y en Querétaro ya se está gestionando el lugar también eh, a nuestro delegado allá en Tijuana Lamentablemente dio positivo a COVID Ahorita está pues en reposo Aliviándose afortunadamente ya pasó lo peor Y vamos a estar también dando conferencias presenciales Allá en Tijuana Entonces todo el país vamos a empezar Y va, las voy a transmitir aquí Entonces el jueves yo voy a ir uh, O alguien más del equipo que tengo en Pablo Luna Porque en Pablo Luna Esta página la administran más de 5 personas Unos hacen memes, unos hacen... Eh, ...historias, yo hago los videos, otras personas suben otros videos... Eh, ...hay alguien específicamente para compartir los lives... Que, ...y a todos obviamente los dirige Jenny, que es la máster en contenidos... ...si yo llego a mucha gente es porque ella realmente me lleva todo, todo bien... ...y voy a, voy a transmitir el live aquí en esta página de así, de, de, de, de todos los jueves... ...de educación completamente gratuita, todos, todos los jueves del año... La voy a transmitir por aquí, entonces, nada más estén en la notificación. Mañana se va a hablar sobre los derechos humanos canáricos. Y la va a dar el licenciado Tinoco. Entonces, César, ya te vi, andas por aquí, ¿no? Mañana, mañana nos aventamos un live, o cómo ves... Y bueno, esos likes los va a tomar como un sí entonces mañana toca el live con César Ruiz de San Luis Potosí que es nuestro filial allá en, en, en San Luis, en Ciudad Valles está trabajando muy duro, muy duro César allá en, en San Luis Potosí van a conocer del trabajo de César Ruiz de San Luis Potosí en Canamix, San Luis Potosí este, mañana va a estar, y vamos a hablar de cáñamo industrial César para que te prepares me gustaría mucho hablar de la fitorremediación de cómo podemos ayudar al planeta con, con ese tema. César, tú que eres especialista. Yo lo conozco de forma muy... Muy superficial. Porque no es mi área fuerte. Pero aquí el ingeniero César Ruiz. Pues mañana que se prepare y, y nos ilustre. Para que estén preparados para mañana a las 4.20. César, hay que ponernos de acuerdo bien a las 4.20. Creo que tenemos tú y yo el mismo horario. Eh, y... Sí, ¿verdad? Luis Potosí, Michoacán. Sí, estamos en el mismo horario. Este... Y mañana hablamos del cáñamo y la, la fitorremediación con cáñamo industrial con el ingeniero César Ruiz, que es un experto. ¡Claro, cuenten con ellos! ¡Saludos! Ahí está el canamich que no se raja. Saludos César Ruiz, dice José Luis Cacique. Mira, José Luis, Cacique Reyes, para que ya no pase eso, voy a comprometerme a que a las 4.20 en punto, vamos a comenzar, del centro de México, a las 4.20 en punto, 4.20, va a comenzar el live. Entonces, para hacerlo más simbólico del tema 4.20, pendientes 4.20 mañana, eso, para que todos estén con su blog todos estén con su porro, con su bonk con su pipa, con su taster, todos estén listos con sus dabs para que vean la transmisión de Pablo Luna a las 4.20 y la compartan a todos los hogares de la tierra, porque estamos hablando de mucho contenido de valor, que vamos a ayudar realmente al planeta, entonces compártanlo con la tía, con la abuelita, ya con los pachecos, no, ya pachecos somos muchos, entonces hay que compartirlo con la gente que debe de saberlo, ya para qué decirle lo mismo, todos los que fuman son expertos en CBD, en THC, en él, entonces, no es nuestro público y los que están aquí apoyando, qué chingón, pero hay que compartirlos a las tías, a las abuelitas, a los empresarios, ¿sí? A todo mundo hay que empezarle este, a compartir esto, para que vean que esto no nada más es de fumar, ¿sí? Para que vean que eso es una industria gigantesca, que puede ayudar realmente a nuestro país, a nuestra América Latina, a nuestro mundo en general. Yo tengo una smog Shop, les envío las sabanitas para toda la banda Malverde, eso es todo, ya salió el Smug Shop, por ahí aquí mandan un link, si tienes una página de tu producto o tu proyecto, pon acá el link, y que la gente entre y que se haga el business también, que se haga billete aquí, este, ahí tienes la Smug Shop, entonces para que compren sus bombs, sus canalas, sus blonds, sus guard de oro de 24 kilates, Ayer estaba viendo uno Me regalaron uno No es 7.20 okay, a ver, a ver, a ver Que el 7.20 Ok, 7.10 Ajá, es que ya están Saca los blonds precio Ahora le pongan los precios de los blonds Acá en el live, ya se hizo la machaca En corto, ya ven, ya se habló aquí Proyectos, ya salió el smoke shop ya salió, este, el siembra tu casa. Entonces, estamos generando una comunidad poderosa, ¿sí? Tomen en cuenta esto, o sea, en, en qué live o en qué canal van a llegar a encontrar una comunidad canábica real, verdadera, que esté emprendiendo en smoke shops, en proyectos, en activismo, en Canamich, en todo. Entonces ya ahora los precios de los blunts. ¿Tienes blunts a 24 kilates de esos de oro? Están perrísimos, no, no sé qué beneficio tengan, o nada más es para mamonearse, o... Sí, también es 7.10, pero eso es para los, los oils, los aceites, exactamente, las extracciones. Y el 4.20 es para el porro, pero pues, más bien ya ahí es marketing que le está haciendo la gente. Entonces, 4.20, 7.10, lo que quieran. Vamos a, a manejarnos ahora para el 4.20 y ya luego pues hacemos un live a las 7.10 también. No, no se crean, eso sí no se los prometo, hay mucha chamba. No, pero los consigo son de lujo. Ándale, tú sí sabes, dice. ¡Hala! Dice Morelia Casa. Yo también me voy a asociar con una Este Creo que es también una tienda de DOMS de, de o algo así. Y a lo mejor ponemos la tienda también aquí en línea y, y todo, entonces. Ahí. O si tienen proveedores, chingones, de smoke shops, proveedores. Manifiéstense, manden mensaje, yo soy proveedor de Smoke Shop, o, o malverte, si tienes un contacto también ahí, pásalo. Pues ahora amigos, nos vemos mañana a las 4.20, como todos los días va a ser, de mañana en adelante a las 4.20, tiempo del Centro de México, en su video podcast diario de Negocios, Cannabis y Política. Este es el episodio número 8 de la segunda temporada de este año 2022. Les agradezco a todos los que estuvieron hasta el final. Ver tu programa junto a Fumin, el compañero canábico que todos necesitamos. Hay una marca mexicana que ya hace blondes de cáñamo. Eso, pásame la... Eh, escríbeme Malverde, mal, mal porfa, ¿no? Aquí el, al mensaje privado. Y pásame contacto de los blondes mexicanos. Gracias por el espacio, bro. Ahora ahí estamos. Fumín es un muñequito, ¿no? Creo que sacaste, mi estimado A ver, subí una foto ¿Sí se pueden subir fotos en los comentarios de, lo live, de los lives? Más gente como tú Gracias, canal. Estamos a la orden Te mando inbox Malverde y... Órale Entonces, este fue el episodio número 8 De su video... De la segunda temporada del video podcast diario De negocios, cannabis y política Y hoy hablamos de políticos Hablamos de negocios Aquí se hicieron negocios en el chat Ya están pidiendo blunts a, lo, a la gente que se conectó Trataré de subir la foto, pero creo que no. Por ahí tiene un muñequito, José Luis Casiquierrez, que se llama Fumín. Ya si nos mandas uno, pues acá lo ponemos también. ¿no? este Y nos vemos mañana a las 4.20, amigos. Hasta la próxima. Ya saben, estoy en pie y al orden es cuánto